No you've seen Vamos images. a desmarcar cinco formas diferentes de Okay, so we're going to see now five different ways on how to lose your marker. ¿Por qué empezamos así? Why is this the first image that we see? Something is wrong. Recepción con giro. So here we receive the ball and we turn around. Esa es, voy al encuentro de la pelota, recepción la okay, giro, so I go, I go quedo de frente, ball, encuentro so el I entre line, ball, control, doy el I pase final around, de más cerca. Recepción con giro, do, pass, me, de, me doy vuelta, I receive, I el pase around, final lo doy de más cerca. And then the final kick, it's a para a short one. So stop here, Vamos, Acá se da una pared, un desdoble no aprovechado we see here is el lateral we have el here jugador de la derecha the desmarca the right hand, no para el que la tiene, para el que la va a recibir uh, ¿me uh, siguen lo que le quiero decir? And, and the no se usa pero no? recepción girada el ataque ball, around, llega a ese lugar and then goes to the side. esto es recepción perfilado con so la recepción he, he ya queda again, de frente, the va, va eliminando líneas. Ve como con la recepción, con el toque, that, uh, queda de frente. The ball, el juego ya es otro. es muy importante. Entonces, va, acá hay important. una ejercitación muy simple que reproduce lo que vi. Voy al encuentro we de la pelota. See what we've just seen. So I go. Running ahora the el pase ball. es más largo a, a Ahora el, el, en el próximo El descenso es en diagonal En vez de recto here we see it of line, it's in a Y esto line. con un toque Paso a quedar de frente And Es un this ejercicio is just Muy one simple of the Y ahora está hecho el ejercicio to, to Pase corto so here, uh, uh, short Recepción y giro Recibe el pase turn around pase más largo here, a longer shot recepción y giro once again he receives the ball uh, turns ya around y tiene que la pelota salta ¿ves? en vez de see that the bounce in diagonal ball is en vez bouncing de around recto. instead of going straight recepción over perfilado. the grass todo esto tiene valor so kind of es está pulando la pelota are really valuable ¿Le querés dar conti, on how to circulate sí, segun, the, a la the segunda ball. forma de okay, the second way. La recepción a la espalda del rival. Cuando, ¿cuanto, so, cuanto más cerca está el rival de uno? ese es el mensaje de que la pelota hay que recibirla uh, por opponent, like here, El rival cerca, el rival yendo hacia mí. We see the opponent. Busco He la is really going after me and then I kick it. Here forward. Busco la espalda. So I'm looking, uh, for Ese jugador es de marco, un especialista en demarcación. Line. Busca la espalda. Después ahí empieza... Porque el, el, esto tiene un sinfín de normas. Yo tengo que hacer un movimiento previo so para llevar al to, uh, defensa a un lugar desde donde a, a él resulte más incómodo ir uh, hacia donde yo ya decidí thing, que voy a ir. Por eso the, el juego asociado, the, the ball, que parece que no tiene normas, like tiene infinidad de normas so que uno debe a, enseñarle a un jugador. Copiando de los que lo hacen bien, no inventando nada copiando. Entonces ahí la compresión So here we see that the whole field is like being compressed. So reduced Entonces, este es un ejercicio space. simple. es un very movimiento previo para sacar al defensa. So Llevo al I defensa a un lugar donde a él no le gusta ir y a mí me resulta más cómodo y I try to get el, into el an area he doesn't like where he doesn't feel uh, at home. so this is how I do this exercise. ahora estoy, estoy de frente. And now I am looking at what's going on and beforehand Quanto I was más cerca, with my indica que da, Entonces esto es lo mismo que gambetear pero a través del juego asociado. Ahora es con marca. Okay, so this is like, uh, saco a la marca. Uh, together. So here we have la the marca marker. necesita de mí para reaccionar. Of course, uh, no my, no my se entera marker, hasta que uh, no sabe que yo voy a hacer tal cosa. React, so to to entonces acá está el ejercicio, pase previo, y aquí frenos la We pausa para desmarcar. So, uh, los you tiempos have, que no uh, uh, la famosa. No son uh, you, uh, no son la uh, yeah, son de de hay hay tanta exigencia de precisión en la ejercitación Pero, course, que la ejercitación tiene un, un, un contenido añadido. Claro so que es mucho really más fácil y mucho más lindo, you. te doy una pelota y patea al arraba. Uh, <coughs> Pero de de que se parezca boom, al juego, lo más es Recepción al costado de arriba. Miren, yo les decía, okay, so here, esta es la acción típica del contraataque. Uh, Cuando hay contraataque, los defensas se cierran. Y uno debe saber picar sin Ganar the uh, defenders Entonces, are really eh, closing eh, together. le llamamos eh, pase pasillo. That's what we try to Desmarco call. As, uh, like rival, a, you go into no like like like a corridor. Me alejo del rival. Uh, so I'm going tratando as far away from the rival as possible. No le permita alcanzarme. M mírelo ahí mire esto es un exactamente yo lo aprendí viendo acciones de este tipo a un poquito para mire cómo el nuevo hace así para que el defensa le cubra el pase a la espalda y cuando se dio cuenta que no le puede picar la espalda le recompone el movimiento y le arma un pasillo para que le dé un pase para que la diagonal defensiva no pueda llegar fíjese mire, mire como es una otra lo que hace estamos tardando de, de que haga caso el jugador and basically there's like a, a small technical problem and I'm trying to get my player to do what I want him to do okay here we are once again fíjese porque es muy interesante para mí no so look uh, this is de for con... me very interesting very fun no. no lo vimos es una dificultad mostrarlo digo si es una dificultad sigamos ¿Dásit work? Yeah. Mire, ¿eh? ve cómo hace un cambio de paso. Okay, now yeah, aquí puedes can see that he changes sí. to the other side. Ve, hay espacios libres. Se cierran, se comprimen. El pase tiene que neutralizar el desplazamiento porque el rival te está invitando a que vos lleves la pelota para afuera. Ahora, si vos, en vez de dar un pase a un jugador detenido, hace una línea imaginaria, la pelota pasa por encima de la línea imaginaria y yo paso en velocidad y me llevo a la pelota, ya no me alcanza, ya el cierre no alcanza. Fíjese acá cómo se escapa. Ve cómo se escapa de la marca. Y en vez de buscarme la espalda, se ala. se escapa de la marca. Away and he's away sí. from the no, no, falta falta Diego, hey, Diego marcación uh, We que, are missing one other element. contra anticipo. No, bueno, pero no terminó con el otro, digo. Los ejercicios no los mostró. Entonces, fíjese el ejercicio. So here we have this le apunta la marca, y, so pasa la apunta la marca y pasa encima de la línea imaginaria. Le apunta la marca y pasa encima de la línea imaginaria. Ahora, the fíjese, line. siga And con, con watch eso. The following. Fíjese, cuando le apunta... Ahí. Le apunta a la marca, el defensor tiende a cerrar porque al apuntar a la marca defender, le quiere ganar la espalda. Uh, entonces él cierra para que no le gane la espalda. The, the space, y entonces le abre el pasillo de paz y that, no that, that no they llega. Ese es el sentido forward, de la really Y después el ejercicio, to que to es una reproducción, ¿Ve? ahí no le puedes picar a la espalda porque no hay, está cerrado. So, uh, y después el ejercicio, que siempre es una reproducción, Ahora claro, hay exigencia de precisión, uh, so you need to be very eh, si le va a pegar con la cara interna, si, ahí le pegó con la cara interna, después lento y la jugada se retrasa, ese guante, el jugador, or or hasta, este movimiento es muy interior, this, demasiado interior, uh, entonces no está... Está muy angulado, no, no tiene velocidad. Pero bueno, esas son todas uh, las ideas, speed. los recursos para course, que el jugador aprenda idea, a desmarcar. I, I y este es, el, my, yo le llamo players. el pase al rival. es este un pase I, muy de Messi. Es, it's a very messy es, move vos le apuntás al rival kind of y, a, y sucede el contraanticipo. So que so es se eliminar al el jugador yendo en sentido contrario. He, he, he Él defensa una forma the, the muy muy muy This is like a pass to the defender. Entonces, yo he visto tantas desmarcaciones. And of course, I've seen hundreds and hundreds of those. Y kinds no me told que diferente a estas cinco que estoy diciendo. And I've only y, seen y five different ways of how más. to lose your marker. Pero no mostró lo otro, Diego. But Diego, there's still one missing. es un pase al rival. So here, Uno contra anticipa. Uh, once again a pass to the, to the opponents, la misma pelota. They anticipate both go to fetch the, the same ball. Eh, Y este es el, el último pase que es el que hablábamos and antes. Están this is the last Y el jugador sale. And then the player, de esa posición de espalda that position, uh, with his back Se da vuelta Y on, por then he turns around and then Sale go de la posición forward. de espalda Por eso le decía que es la pelota propia de los wingers Acá por el centro a Sale de la posición de espalda so he Queda perfilado position, Y la busca por arriba Sale de la posición de espalda Queda perfilado Y la busca por arriba Sale de la posición de espalda y la busca por arriba. Entonces esa es una forma de evitar la desmarcación en esa, en esa situación. No, no pero es que no mostró la animación, ¿la mostró Diego? Pero, Diego, la posición de espalda posición yeah. okay. es de so yeah, el libero este un es un también eso un sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Para sí, sí, sí, el sí, sí, sí, sí, sí, a really good tool to to help the player to <laughs> see what marca. he has to do, and not just words. jugador so here, here he the marker, then forward. The sweeper, etc. y fíjense y acá está hecho en la práctica and we see it's entonces el jugador the, the sale de la posición de espalda siempre un pase so inicial he, he play, tiene con tiene que ir atrás del marcador y so por encima goes, del libro. ve como ahí, marker, ahí la coordinación es perfecta porque no lo detuvo sweeper, el pase and then Discourse. Ve uh, so, uh, ahí lo está, no lo está haciendo el ejercicio, lo está actuando. El pase es malo. Eso es. El ejercicio es incorrecto. No actuarlo. Cuando el uh, cuerpo so actúa he, he el ejercicio he really no. Así. Es lo que terminamos de este decir.